Hola a todos y gracias por ver el vídeo. Trabajaremos ahora con números reales en Python. Números reales o números decimales. Lo primero que tenemos que saber es que el separador de la parte entera y decimal, que normalmente en España es la coma, en Python es el punto. Eso es así porque en los países anglosajones, que son los que dominan la informática, pues siempre se ha escrito con punto y todos los programas lo hacen de esta forma. Vamos a realizar operaciones. Para ello tenemos que acordarnos que el separador decimal es el punto. Escribimos 903, el asterisco para multiplicar, y multiplicamos por 23,4. Ejecutamos con mayúsculas ENTER. Y ya en el primer cálculo nos llama algo la atención. Aquí tenemos un número con tres decimales, otro con 4. El resultado tenía que ser como mucho Tener cuatro decimales, y este tiene muchos más. Estamos empezando a ver que Python puede cometer errores. Vamos con otra operación. 56.7 multiplicado por 5.8, y esto lo vamos a elevar al cubo. La primera operación que hace es elevar al cubo y posteriormente multiplica por 56.7. Aquí tenemos el resultado. Bueno, pues ya hemos visto que Python comete pequeños errores. Algunos son debidos a que no se puede trabajar con precisión infinita y muchos números reales tienen infinitos decimales. Y otros son debidos a la forma en que se guardan los números decimales en la memoria de los ordenadores. Vamos a ver estas operaciones. Esta operación que tenemos aquí se puede hacer prácticamente a ojo y todo el mundo sabe que da 5,97. Vamos a ver qué nos dice Python. 97 y le restamos 3. Pues vemos que comete un pequeño error. Bueno, no tenemos que echarnos las manos a la cabeza puesto que aunque son errores, siempre son pequeños. Mirar aquí donde está el 1 este... En vez de dar 5,97 exacto. Y vamos con una operación un poco más complicada, como 34,7 elevado a 23. Lo ejecutamos y vemos que nos lo da en notación científica. Esto es 2,67 más números por 10 elevado a 35. Python, cuando los números son grandes o muy pequeños, cercanos a cero, lo expresa en notación científica. Pues nosotros también podemos introducir los números en notación científica. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Queremos hacer esta operación. Por supuesto que podríamos escribir 1.4 por 10 elevado a 5 y restarle 890. Pero hay una manera mucho más cómoda de escribir esto. Y es, vamos a cambiar todo esto de aquí, de escribir por 10 elevado a 5 y vamos a escribir una e, y aquí tenemos que poner el exponente. Podemos poner 5 directamente o más 5. Lo ejecutamos y vemos que nos da el mismo resultado. Vamos con la siguiente operación. Ahora escribimos 3.4, y para multiplicar por 10 elevado a menos 7, escribimos e, y aquí ponemos menos 7. Esto significa 3,4 por 10 elevado a menos 7. Y lo dividimos entre 35.8. El resultado, en este caso, también nos lo da en notación científica. 9.49 por 10 elevado a menos 9. Y esto es todo con respecto al uso básico de los números reales.